Hoy vamos a dibujar un coche. Siempre digo en los vídeos que para dibujar algo hay que simplificar sus formas. Entonces, antes de ponernos a dibujar vamos a observar qué aspecto tiene una caja. Y una caja, si os fijáis, en sus caras siempre tiene dos líneas paralelas, mires por donde la mires. Y ya puedes colocarla de cualquier manera, que las dos líneas Siempre las podrías hacer, bueno, no siempre, pero casi siempre las puedes hacer paralelas. Esa es la forma más fácil de hacerlas. Por ejemplo, todos hacemos en el colegio una caja así. Si la haces así sale bien, pero si haces dos que no sean paralelas va a quedar mal. Por ejemplo, si la haces así te sale mal. O muchas veces pasa que los niños lo hacen así, por ejemplo... También queda mal porque esta esquina queda queda rara. Tiene que ser paralela a esta otra. ¿Por qué? Porque está en la misma cara. En esta cara son paralelas y paralelas, en esta paralelas y paralelas, en esta paralelas y paralelas. Y con este concepto eh, quería llegar a que un coche como los objetos... En otros vídeos he dibujado animales, que es totalmente diferente. Para los animales empezábamos así como con una forma de un huevo, digamos. Para objetos de este tipo es mejor imaginarse cosas como cajas, cajas así con forma digamos de cubo, ortoedro o cilindros como, como una botella. Y con estas formas simples podemos construir casi cualquier cosa. Entonces vamos a imaginarnos que estamos como construyendo lo de Lego. O así como piezas de construcciones. Por ejemplo, Vamos a imaginarnos el típico coche con tres volúmenes, que sería una caja grande en medio, otra caja estirada adelante y otra caja estirada detrás. Estas cajas, como habíamos dicho, van a ser todas sus líneas paralelas. Entonces ahora si hago la parte de detrás del coche, por ejemplo, va a ser paralela y paralela. Y esta de aquí tiene que ser paralela a esta, y esta de aquí tiene que ser paralela a esta de aquí, porque está en su misma cara. ¿Veis? Paralelas, paralelas, paralelas y paralelas. La caja del medio, lo mismo, paralela, y además esta línea es común, entonces tiene que ser también paralela a esta. Y esta lo mismo, y esta de aquí vuelve a tener que ser paralela a aquellas. Todas estas van a ser paralelas, no puedo hacer una que vaya en otra dirección, todas tienen que ir en la misma dirección. Ya tengo las tres cajas principales, y ahora aquí le voy acoplando las formas que yo sé que tiene un coche. Por ejemplo, aquí va a tener una rueda... Y aquí va a tener otra, y aquí va a tener las ventanillas y las puertas. Esto sería así como. Y estas otra vez vuelven a ser todas paralelas. Esta va a ser paralela a esta, a esta y a este, y a todas las que hagas por aquí. Y estas van a ser todas paralelas también. Siempre hay que respetar esto, si no va a quedar muy raro. Y después las ruedas van a ser un cilindro. Entonces el cilindro. La única diferencia que tiene con las otras cajas es que una de sus caras va a ser un círculo. Entonces empiezo con un círculo y luego las otras van a ser también paralelas a estas. Es decir, va a ser así. Si hiciéramos el cilindro entero sería una cosa así, ¿no? Sería una cosa así. Solo se va a ver un trozo. Y esta es la forma básica. Una vez que tengo la forma básica, yo puedo construir más o menos, adaptarlo un poco para que no parezca así... un coche tan tosco, entonces le puedo suavizar un poco las formas, bueno no sería necesario, únicamente si quiero que quede un poco mejor, suavizo un poco la forma por aquí luego le puedo hacer detalles como la defensa, ahora que sé dónde va todo colocado ya puedo hacer todos los detalles que quiera porque no tengo miedo de hacerlos donde no son porque ya los he colocado y luego la defensa delantera, parte delantera también la puedo suavizar un poco Ahora que, eh, variado estas líneas un poquito para suavizarlas, todas las que vayan en esa cara vuelven a ser paralelas a esas. Esto sí que puede ser un poquito lioso. Después, la puerta trasera suele llevar la forma de la puerta. Bueno, esto es observación. Es fijarse en muchos coches y ver que lo suelen fabricar así. La puerta trasera suele ser con esta forma, más o menos. Y la delantera, en cambio, suele ser con esta forma. Pero bueno, que podríamos haberlo dejado como estaba antes. Esto es solo para perfeccionarlo un poco. Y ya tendríamos nuestro coche. Lo puedo hacer los falsos también, pero bueno. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.